hola qué tal soy leillo 1975 y esto es un vídeo para jugando en hoy os traemos un simulador eh, de coches libre un simulador que es eh, un auténtico veterano y que lleva con nosotros pues quizás más de 20 años eh, es un simulador que bueno pues eh, si estáis un poquito al tanto pues sabréis que es la base de otro conocido juego que se llama speed dreams y que bueno que en nuestra web y en nuestros vídeos de youtube pues le hemos dedicado eh, uno bastante atención bueno pues nada hoy vamos a ver un poquito lo que es torx y, y vamos a, a jugar un poquito con él para que todos veáis bueno pues las cualidades que tiene que son muchas y, y bueno pues eh, digamos que es bueno pues eh, recordar de dónde viene todo vale bueno pues estamos aquí en la pantalla principal de torx y tenemos bueno pues eh, tres apartados en el primero carrera donde encontramos eh, todos los modos eh, de juego que, de que dispone tenemos carreras rápidas una carrera para, eh, sin ser de campeonato una carrera de resistencia campeonato y una carrera bueno pues eh, variada, digamos que así. Luego podemos practicar, por supuesto, podemos practicar eh, en las pistas que nosotros queramos. Bueno, esta sería la pantalla principal de los modos de juego y luego tenemos eh, la pantalla de configuración donde podemos configurar, eh, pues, valga la redundancia, eh, nuestros jugadores. Aquí tenemos, por ejemplo, bueno, pues eh, mi, tenemos mi jugador configurado. Eh, aquí tendríamos el, la, la categoría en la que podríamos jugar como veis pues hay unas cuantas categorías vale y, y bueno pues eh, vamos a empezar con la TRB1 que es la es la más mítica probablemente cuando veáis vídeos y screenshots de este juego pues veáis eh, los típicos coches de torx que serían pues eh, los TRB1 y los TRB3 vale luego iremos viendo poquito a poco podemos escoger pues el número que vamos a ponerle a nuestro coche también bueno el tipo de cambio si queremos automático manual vamos a dejarlo manual y luego pues el, el nivel el nivel de juego lo vamos a dejar pues yo que sé eh, en una cosita eh, un poquito a medias vale eh, ni novato ni amateur lo vamos a dejar en semi pro por ejemplo y luego, pues la opción de auto reverse, que es una opción que, bueno, pues eh, si la tenemos activada, lo que va a hacer es que nos va a enderechar el coche. Lo vamos a quitar porque es una tontería. Luego, por supuesto, tenemos el apartado de controles donde podemos eh, configurar pues eh, lo que queramos. Si queremos jugar con teclas, con teclado ratón, si queremos jugar con un mando o, por supuesto, pues con un volante. En mi caso, tengo mi G29 eh, completamente configurado, sin sin ningún tipo de, de problema incluso podemos calibrar vale eh, volvemos atrás porque ya lo tenemos calibrado y eh, bueno pues eh, ya tenemos todo esto hecho por lo tanto le damos a cancelar no vaya a ser que nos carguemos algo y luego por último tenemos el apartado de opciones donde podemos escoger bueno pues por ejemplo la visibilidad el humo las marcas de frenazos y el lot factor que sinceramente pues no tengo ni idea de lo que es Aquí por ejemplo tenemos el renderizado de, de las ruedas que puede ser detallado o simple. ¿vale? Y luego aquí tenemos pues el tema de resoluciones, profundidad de color, el tipo de, de ventana, si queremos ventana o pantalla completa y eh, el video mode initialization, o sea, la in inicialización de los modos de vídeo, que en este caso pues tenemos best eh, no vamos a tener ningún tipo de problema con este juego en los ordenadores actuales porque, bueno, pues eh, es un juego que está desarrollado desde hace muchos años, el motor gráfico es un motor gráfico 3D, pero bueno, es, eh, consume muy poquitos recursos, ¿vale? No vamos a tener ningún tipo de problema. Y por último, bueno, pues tenemos el tema del sonido, eh, que bueno, podemos... Eh, poner el sonido apagarlo o encenderlo y luego pues eh, quitar la música o dejarla, o, o dejarla puesta y por último tenemos el, el apartado de open gel, que bueno pues aquí podemos comprimir las texturas o utilizar más bien texturas comprimidas y luego bueno pues el, el tamaño máximo de las de las texturas como veis las eh, configuraciones que tenemos no son muy, no son muy amplias, pero bueno, para, para el caso nos sirven perfectamente. Bueno, pues vamos a empezar de una vez. Vamos a jugar, por ejemplo, pues una carrera rápida, un quick race. Eh, y vamos a darle, bueno, pues, eh, por ejemplo, vamos a configurar la carrera. Y como veis, bueno, pues tenemos varios tipos de, de pistas. Tenemos eh, que, eh, pistas de carretera pistas eh, dirt o sea de, de, de grava de tierra después tenemos los típicos óvalos que vemos en la indie y, y bueno no hay más en este caso no hay más eh, luego dentro de cada una de ellas por supuesto pues tenemos un mogollón de circuitos diferentes nosotros vamos a dejarlo en el circuito en el que estábamos que es eh, era este era este que bueno pues el Wheel 2, por la forma que tiene, eh, juraría que es el circuito, conocidísimo circuito de Suzuka, y uno de mis favoritos, por supuesto. Pues vamos a empezar con, con este circuito, y aquí es donde escogeríamos pues los rivales. vale En mi caso, eh, saldría de primero, lo vamos a poner para abajo de todo, salir de último. No sé cuál será el nivel de los bots, pero espero que no sea muy alto. Y luego, pues aquí los podríamos escoger por los diferentes bots. En este caso, eh, tenemos que tener mucho cuidado con los bots que escogemos porque si nos fijamos, cada uno bueno, pues es de una categoría diferente. Podríamos mezclar categorías escogiendo diferentes bots. ¿vale? Si vamos a correr, por ejemplo, con la categoría que hemos escogido, que es TRB1, pues lo lógico es que todos los bots que tengamos sean de la misma categoría para que bueno, pues no, no haya mucha diferencia. Y nada, eh, pues eh, si navegamos un poquito por aquí y le damos a Select, pasa para este lado y ya empieza, pues, eh, o sea, ya quedaría añadido a la carrera. Y nada, sin más vamos a empezar. Aquí escogeríamos el número de vueltas o la distancia en kilómetros. Aceptamos y le damos a New Race para empezar la carrera. Y bueno, allá vamos. Esto sería Torx. Vamos a ver qué tal se nos da. Como veis los gráficos, bueno, pues... Bastante no están nada mal para teniendo en cuenta, bueno, pues que se trata de un juego libre y, bueno, pues eh, obviamente, pues nos recuerda muchísimo, muchísimo a otro gran juego que es Sprit Dreams. Que, bueno, por supuesto, pues es un juego que tiene eh, su base en, en, este, en este Torx. Bueno, ya nos hemos salido. Eh, como veis, pues eh, se trata de un simulador. Eh, la condición no es nada arcade. Y bueno, pues eh, por ahora lo que es la respuesta del volante es bastante buena. Eh, no tiene force feedback, eh, supongo que no tiene force feedback, pero eh, lo que es el, el giro que estoy realizando con el volante pues se traduce bastante bien en, en lo que es el volante. El... Y nada, vamos a ver si somos capaces de pillar a esos bots que van delante. Vamos a un poquito el paso y vamos a concentrarnos un poquito en lo que es la conducción. Esta curva, si no me equivoco, era bastante chunga. Hemos pisado la, la hierba y nos hemos salido. Me da que no vamos a pillarlos. Bueno, por supuesto tenemos eh, una opción muy interesante. Y es que eh, podemos eh, activar, por supuesto, pues el ABS y el ASR, que sería el, el control de tracción. ¿vale? Uy. Bueno, tenemos también, por supuesto, diferentes vistas, no solo desde, desde lo que sería el morro del coche podemos poner más vistas si queremos esta sería pues la vista desde el frontal la vista trasera que es quizás bueno pues la más vistosa para, para que podáis ver pues por ejemplo el modelado de los coches esta sería desde un poquito más lejos yo no me acostumbro a estas vistas externas Y bueno, nos está metiendo una paliza brutal. Vamos a ver si somos capaces de reducir un poquito la distancia. Tenemos que tener cuidado porque pega unos latigazos bastante importantes. podríamos desactivar el, el control de tracción y el ABS pero bueno entonces ya incluso sería bastante bastante más difícil casi se nos va hemos tenido que controlar con el volante esta curva se las trae no sé si hemos reducido algo la distancia pero bueno tenemos como veis por ahí información en pantalla aparte de los típicos velocímetros y cuentas revoluciones pues también tenemos eh, el eje de, de fuerzas tenemos indicadores bueno pues, de la cantidad de, de fuel que tenemos o sea de, de combustible los daños del coche la clasificación el tiempo que llevamos recorrido ¿Qué pasa? Que bueno, si, si me pongo a ver todo eso, al final, eh, aquí no era necesario reducir Aquí sí. Yo juraría que aquí, en Suzuka, hay una, una buena chica. Bueno, yo creo que no los pillo ni, ni, ni de risas, Vamos. Pero como veis eh, es un simulador que, que bueno pues resulta bastante bastante divertido conducirlo ¿eh? no os engañéis no os dejéis engañar por por el tema gráfico yo desde mi punto de vista los juegos eh, es algo mucho más que, que el tema gráfico los juegos tienen que proporcionar sensaciones y bueno pues este tiene bastante sensación de velocidad por lo que estoy viendo ¿eh? Bueno, también me gustaría deciros que debe ser como, debe la última vez que jugué a Torx, si no me equivoco, fue hace, sin exageraros nada, pues 7-8 años. Y lo había probado así muy, muy por encima. Ahora he decidido volver a a usarlo, porque bueno, como sabéis, pues me encantan los juegos de coches. Uy, me he pasado frenando, me he pasado frenando tanto que, que se me ha ido el coche. Bueno, pues he decidido volver a, a rescatarlo un poquito, porque es un juego que merece la pena mucho. Pues, y además no vais a tener ningún problema para encontrarlo en, en, ningún, en ningún repositorio de, de vuestras de vuestras distribuciones. Por ejemplo, en Ubuntu es tan simple como hacer un apt-get install en torx y, y ya, ya queda instalado ¿vale? Incluso hay un flat pack eh, que podéis eh, descargaros de, de FlatHub, ¿vale? pero no es necesario, en ¿eh? los repositorios por norma general, lo vais a encontrar. Vamos a ver si esta curva la podemos tomar a toda velocidad. Sí. Vamos a reducir un poquito para tomar esta chican que bueno pues la han, la han rebajado mucho. pues hemos llegado de últimos y como veis bueno pues eh, no resulta no es tan fácil como parece el juego ¿eh? Eh, pues nada eh, si queréis probamos eh, también otra podemos probar por ejemplo pues una una carretera de no campeonato o sea una carrera simple con su clasificación y demás eh, pero bueno vamos a configurar eh, otra categoría de coches por ejemplo ahora vamos a probar la trb3 vamos a darle aquí aceptar nos vamos a carrera la vamos a configurar y vamos a escoger pues yo que sé por ejemplo Brown de hatch que es el circuito de brands hatch en inglaterra aceptamos y nos vamos a cargar pues todos estos bots que tenemos por aquí y ahora tendríamos que añadir bots de la clase 3. Es muy sencillo, para navegar por aquí simplemente dejáis el botón de ratón pulsado y ya te va marcando en la descripción. Aquí está TRV3, este lo podríamos añadir. Storecar, ¿no? TRV3. Una cosa que no está bien es que por ejemplo pues no funciona, no funciona el. no funciona el scroll del ratón, es una pena, bueno, para esto sería bastante, bastante útil. Otro más, vamos a ver qué tenemos por aquí, otro más, vamos a ver si tenemos otro TRB3 vamos a escoger uno más y ya lo dejamos aquí. Bueno pues ya tenemos unos cuantos unos cuantos eh, bots contra los que competir, nos vamos a poner de últimos y vamos a comenzar pues una nueva carrera en Brand Hatch. Primero pues vamos a, a ver aquí eh, pues una, cómo hacen la clasificación eh, los bots. Esto es una simulación que hace el juego y y bueno, pues cuando termine la simulación nos tocará a nosotros. Allá vamos. Uy. Nada. Bueno, como veis estoy poco práctico. Ya no sé por qué ahora no me, no me funciona. Se me ha quedado pillado aquí el, el, el coche. Ahora, me parece que le cuesta bastante. Vamos a meter la marcha atrás a ver si así podemos agarrar un poquito mejor. Bueno, esto es. Estamos viendo un bug en directo, ¿eh? Porque esto no es normal. En teoría, debería funcionar. Vamos a probar a quitar el control de tracción. Sí, el control de tracción nos la estaba jugando. Bueno continuamos ahí el control de tracción cayó un poquito bueno, creo que ya no vamos a hacer tiempo ¿eh? me da a mí que que nos van a ganar bueno, pues vuelta invalidada no sé si podemos eh, anular esto, pero bueno, tendríamos que hacer un tiempo y según el tiempo que saquemos, pues obviamente tendremos una clasificación, ¿vale? Bueno, el tema es que estoy viendo yo eh, que, que no podemos continuar la siguiente sesión, eso es un fallo, tendríamos que poder darle a continuar hasta la siguiente sesión, que sería la carrera. Eh, pero bueno, podemos... Eh, probar por ejemplo bueno pues eh, con otra nueva carrera a ver si nos ponen los coches correctos. Me parece que, que hemos vuelto a Suzuka sí bueno vamos a ver tenemos que configurarla y poner el circuito que antes estábamos poniendo el problema es que todos los demás son TRB1. Vamos entonces a seleccionar otra vez esto. Y vamos a seleccionar unos cuantos TRB3. Que si no me equivoco era este 1. Este era otro. Este era otro. Creo que son todos los últimos de cada nombre. Los TRB3. Y vamos a ver aquí otro. Y el último. Venga. ...el Olethros este... Eh, ...TRB3... ...muy bien, bueno, pues nos ponemos de últimos... ...aunque luego no... ...no consigamos adelantar a ni un solo coche... ...y vamos allá... ...nueva carrera... ...en Brands Hatch... ...vamos a ver las vistas... ...este sería un coche de la TRB3... No sé cuál sería la correspondencia con, con la vida real, supongo que será pues uno será el GT1, TRB1 y TRB3 pues será GT3, supongo. Bueno, pues conseguido adelantar un coche, a ver por cuánto tiempo. cuánto tiempo por poco aquí para hacer la típica el típico giro nos venía bien tener el, el control de tracción desactivado vamos a desactivar el control de tracción a lo bruto venga contravolenteando y derrapando y aquí si no me equivoco pues teníamos una curva un tanto chiquilla una especie de, de chicán ahí justo detrás de la curva verso y un auténtico paquete ¿eh? pero bueno no he, no he practicado nada antes de jugar o sea que creo que tengo una, una pequeña disculpa a ver si por lo menos soy capaz de no llegar de último Control de tracción, el coche sale de las curvas como, como un demonio, vamos. Vamos a activarlo de nuevo. Bueno, al menos lo que es el contravolante funciona, ¿eh? siempre la tomamos mal ¿eh? bueno, tomamos hablo aquí como si como si todos hiciéramos lo mismo creo que para que vierais esta categoría está bien vamos a probar otra categoría más y nos vamos de nuevo aquí a configurar off-road vamos a probar por ejemplo esta OV1 que si no me equivoco sería pues eh, coches de tipo fórmula vamos a ver vamos a quick race, la volvemos a configurar Escogemos otro circuito, eh, por eso que se por ejemplo Core Screw y nos vamos a cargar aquí todos los bots. Ahora tendríamos que seleccionar los bots de la categoría OEV1. Vamos a ver, este por ejemplo, stock TRB. Este también sería V1. Este tipo de navegación es un poquito deficiente. Pero bueno, estamos hablando de un juego que ya tiene unos cuantos años. Que, bueno, pues a excepción de cuatro arreglitos que ha recibido por ahí, lleva muchísimo tiempo sin, sin actualizarse. Y bueno, para hacer la prueba creo que con estos vamos sobraos, vamos a aceptar y empezamos una nueva carrera. Ahora con la categoría v 1 que sí, efectivamente es una categoría de Fórmula. Ya noto, por ejemplo, el coche muchísimo más nervioso, mucho más rápido y sensible a lo que es el acelerador. Bien, veo que va más aplanado en las curvas, que no se, no se va tanto de atrás. Creo que el sonido está bastante bien. Y no sé si os estáis fijando, pero por ejemplo, cuando aplicamos el freno, a ver si lo veis ahora, fijaos en las ruedas delanteras, como se ponen incandescentes, está muy bien el detalle ese, no me había fijado hasta hace un momento. está el famoso sacacorchos que hemos tomado un poquito pasados vamos a poner por ejemplo pues otra cámara desde el exterior para que tengáis pues bueno pues una impresión un poquito más más concreta del juego hay mucha gente que, que le gusta jugar pues con con la cámara esta a mí personalmente me resulta tremendamente difícil de controlar el coche así y sobre todo con volando reducir aquí bueno lo que estoy viendo obviamente es que eh, el juego es tremendamente parecido a, a speedruns obviamente speedruns está muchísimo más desarrollado por ejemplo, pues, este circuito en Speed Rings está mucho más trabajado, tiene más detalles, pero obviamente la base es de Torx. No es de torques. Pues para nadie un secreto que Speed Rings es un fork de Torx. ...parece que hoy no voy a ganar ni una sola carrera, ¿eh? Esta curva, como siempre... ...en todos los juegos es muy difícil... ...la curva esta justo antes de la recta de meta. ...esta y el sacacorchos... ...son tremendas, tremendas... ...aquí he un poquito... Un poquito apurado de más. Bueno, me llevan una ventaja abismal. Y nada, esto sería, pues, eh, como os digo, la categoría de coches de tipo fórmula. ¿Vale? Tenemos más vistas. Incluso podemos poner una. una vista de, desde helicóptero y una vista televisiva. ¿Vale? Como veis, esta sería la vista televisiva. Bueno, pues nada, vamos a probar otra. Vamos a probar otra. Otra categoría más. Vamos a probar, por ejemplo, los stock car, a ver qué más tenemos por aquí. Vamos a probar, por ejemplo, pues eh, los stock car, vamos a ver, car 1, stock 1. A ver de qué va esto de los Stock Car... Configuramos la carrera... Vamos a escoger, a ver si tenemos por aquí... ...Oval, Road... Vamos a escoger Forza, por ejemplo, con Stock Car... Forza es, eh, pues digamos que la versión libre de, de Monza... La versión no licenciada, obviamente. Vamos a ver, estocar, estocar, estocar, stock 1. Ahí está. Ey, atrás. Stock 1, select. Esto está mal, esto debería ser más sencillo con un enter o algo así. Metemos otro más. Vamos a ver, stock. estos pues no tenemos más stocks bueno pues nada jugamos con cuatro no pasa nada le damos a aceptar volvemos a aceptar y nueva carrera bueno pues esta es la categoría stock car son los típicos coches tipo podría decir parecidos a los de la NASCAR coches huecos como les suelo llamar yo son coches que se parecen mucho a los coches de calle pero que bueno pues están vacíos por dentro solo tienen lo que es el chasis y poco más. Están ganando, pero de forma apabullante, los bots en todas las carreras. ¿eh? Yo no sé si es impresión mía, pero juraría que los bots son mejores eh, los de Torx que los de Speed Dreams. en esta ocasión por lo menos no llegamos a últimos mal hemos tomado esta curva por dios estoy viendo que lo que es el circuito está muy bien modelado bastante listoso. teclado y ya no pude utilizar las, las marchas vamos a quitar el control de va a salir de aquí lo antes posible Nada, toda la ventaja que teníamos ya la hemos perdido Tenemos ahí al lado ah, el ansia viva, el ansia viva de querer pillarlos me hizo cometer errores. Bueno, como veis también hay efectos de partículas. Ahí atrás se veía como dejamos una estela de polvo, igual que la que dejan ellos cuando, cuando pisan. Ahí lo teníais, por ejemplo y que no vamos a llegar de últimos Llegado, al menos lo hemos llegado de últimos. En esta ocasión no hemos llegado de últimos. Bueno, pues nada, vamos a, a seguir probando modos o, o categorías, más bien en este caso. Vamos a por ejemplo a ver que tenemos por aquí, track. Vamos a escoger, por ejemplo, este de 4. Anda, mira, una marca. Tenemos un Alfa Romeo. el 406. Y acura nsx Vamos a pillar, por ejemplo, pues esta de 4. De 4x4. De, de vamos a ver. Track 4x4. Eh, nos vamos a la carrera. Vamos de nuevo, por ejemplo. Bueno, vamos a hacer el modo de práctica. Para echar un ojo, por ejemplo, a ver qué es esto del modo de práctica. Y en New Race, pues vamos a configurar. Vamos a ver si podemos poner dear tracks, a ver qué, qué tenemos por aquí. Aceptamos. Y, y bueno, para la práctica, pues no sé si tiene mucho sentido poner bots. Pero estoy viendo... Que no me deja pasar para aquí. Ah, supongo que es porque está el bot metido ahí. Ahora. Muy bien, claro. En la modo práctica no tiene sentido que haya bots Bueno, pues nada, vamos a ver qué tal. Sería pues. Eh, el, el tema este de Dirt. Vamos a ver. Ponemos aquí. Como veis, un Alfa Romeo un poquito así. Vamos levantando polvo. yo creo que este es un modo más bien anecdótico obviamente se nota bastante menos trabajado, al menos lo que es esta esta pista Uf. Bueno, fijaos, el coche tiene daños menos eso me ha parecido ver bueno este sería el, el modo dirt este escenario al menos no está muy no, no está muy currado no, no, me, no, me, no me gusta mucho pero bueno Estoy viendo aquí que tenemos incluso la opción de setup car. ¡Anda! Mira, esto no lo había visto. Aquí podemos poner lo que queramos. Supongo que... Práctica, bueno, fue carrera. Vamos a poner en modo carrera. Y vamos a probar otra vez. que os decía a nivel anecdótico está muy bien pero se nota que, que le falta bastante bastante trabajillo bueno pues nada señores esto sería lo que nos encontraríamos en así a grandes rasgos obviamente porque tenemos más modos aquí el modo de campeonato que supongo que, que será que podemos escoger pues eh, diferentes carreras el modo pues endurance que supongo que serán pues Carreras de resistencia en las que tendremos que bueno, pues estar a lo mejor, pues, quién sabe, un mogollón de tiempo conduciendo. Eh, pero bueno, a, a grandes rasgos, para que os hagáis una idea de lo que es Torx, creo que, creo que está bastante bien lo que os he enseñado. Eh, como veis, tiene muchos tipos de coches diferentes, eh, también bastantes, bastantes pistas, y bueno, pues deja bastante buen sabor de boca, teniendo en cuenta que, que bueno pues se trata de un juego que ya tiene bastantes años. Eh, Espero que en algún momento pues, lo retomen, pero bueno, eh, es un proyecto que, que, que, que lleva ahí, pues como os decía, muchísimo tiempo y es base del conocidísimo Speed Dreams, que obviamente pues, es un juego muchísimo más trabajado, eh, con muchísimo más desarrollo, con muchísimas más opciones, más coches, más pistas y mejor funcionamiento también. Pero bueno, eh, de, si no existiese Torx, obviamente no existiría Speed Dreams y eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Y nada, eh, sin más, bueno pues os recomiendo que si no conocéis este juego, pues que os lo instaléis. Como os decía, en cualquier distribución lo vais a encontrar en sus repositorios. Va a ser muy raro que no lo encontréis. Si no lo encontráis, pues tenéis un Flatpack un, en, un flat en flathub.org, eh, que podéis descargarlo también y, y disfrutarlo y nada, eh, sin más me despido, espero que os haya gustado el vídeo, si os gusta el vídeo por favor dadle a like si os gusta el contenido de nuestro canal suscribíos y como siempre pues cualquier comentario que queráis hacer, encantadísimos de que lo hagáis eh, nosotros lo contestaremos lo antes posible tenéis también por ahí abajo en la descripción un montón de enlaces eh, a nuestra página web, a nuestros foros, a nuestras redes sociales a nuestros canales de Twitch y de Youtube y también, por ejemplo, pues a nuestros grupos de Matrix y de Telegram. Y, por supuesto, también un enlace eh, a una cuenta de Paypal por si queréis hacer cualquier tipo de donativo para lo que es el mantenimiento tanto del hosting como de los dominios de nuestra página web jugandoenlinux.com. Y nada, sin más me despido y como siempre, hasta la próxima, chavales. ¡Chao, chao, chao, chao!